A mí eso que dices es la primera parte del asunto. ¿no? Desde cuando uno comparte estudiantes con otros profesores, debe ponerse de acuerdo en qué territorios aborda cada uno. Pero es solo una parte. A mí me parece que la coordinación de contenidos con los profesores es una parte. La otra parte es respetar a los otros profesores. Esto viene de algo muy típico. Nosotros pensamos que nuestra materia es la más importante siempre. Y despreciamos las de los demás. Entonces, claro, ese desprecio a nivel científico comporta que luego humanamente también haya un cierto desprecio y es muy desagradable. Entonces, Primera cuestión, coordinarse con los demás, porque los demás son importantes. Segunda cuestión, ¿por qué nos coordinamos? Pues porque tenemos el privilegio de ir todos los días a un sitio en el que 20, 30, 40, 50, 60 personas están dispuestas a escucharnos. Y, y a veces no caemos la importancia de esto, pero imaginaos lo que es. Que tú abres la boca y hay... 120 orejas escuchándote. Es único eso. Cada día, cada día, durante no sé cuántas semanas. Entonces, cuando coordinas con los profesores es muy importante decir, bueno, vamos a hacer un mapa de contenidos, de habilidades, de destrezas. Es verdad pero también vamos a, a querernos mucho entre nosotros, vamos a hacer un equipo de trabajo, Es decir, que mi enseñanza no sea mi enseñanza, sino que forme parte de la de los demás, ¿no? y de manera implicada, entonces uno dice, bueno, más allá de que con las nuevas metodologías podemos enseñar por proyectos o por cosas de estas, no, interés por el otro, interés por lo que enseña el otro, interés por cómo está el otro, entonces dices, eso hace que la clase y que los cursos funcionen mucho mejor, yo creo que trabajar juntos nos hace bien a todos,